Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este video que vamos a hacer es dirigido especialmente a, a toda esa hermosa gente de Venezuela. También este video es dirigido a toda Latinoamérica, porque lo que está pasando en Venezuela pues no se diferencia mucho de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que está pasando? Siempre, por supuesto, teniendo una visión energética, espiritual, trascendental de todo esto. Porque a nivel político, a nivel social y a nivel económico, bueno, ustedes podrán recurrir a, a muchísimos opinólogos respecto a estos temas, especialistas en estos temas, y cada uno tendrá su visión, por supuesto, con una cuota de verdad importante y también con una cuota de falsedad, de mentira y de engaño también importante. Eh, aquí es importante también eh, destacar, tener en cuenta que, en mi caso, no tengo ninguna ideología. Dios me libre de, de las ideologías. Y eso es importante también comprenderlo y entenderlo. Estar dentro de una, de una ideología es estar dentro de la dualidad. Es estar dentro de la sociomatrix en la cual vivimos. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, amigos, amigos tan queridos, tan numerosos también, que, que, que recurren. ...a ver nuestros videos y que me escriben y que me comentan... ...y que me dicen un montón de cosas. Por supuesto es muy difícil, es muy duro. Estamos en una tensión y en una crisis. Y la manera de resolverlo no es tomando partido. ¿Sí? No es tomando partido. Yo sé, sé que inclusive hasta los alimentos, los víveres... Eh, ...hay violencia, hay tensión hay eh, prepotencia, hay muchas cosas negativas que, que no quisiéramos ver en nuestro país, en nuestra familia, con nuestros amigos, y sin embargo todo eso se está desatando, todo eso se está viviendo. Si queremos realmente alcanzar la trascendencia, alcanzar la verdadera solución de los problemas que nosotros vivimos a nivel social, a nivel económico y a nivel político, lo que tenemos que resolver es la condición interna que nosotros tenemos. Amigos, es imposible acabar con la violencia afuera si no acabamos con la violencia adentro, si no acabamos con las disputas, si no acabamos con las contradicciones, si no acabamos con la confusión y el error en el cual vivimos. Querido pueblo venezolano, amigo eh, del pueblo latinoamericano, hermano de, de, de toda esta bella eh, Hispanoamérica, déjenme decirles que crear una grieta mucho más profunda y mucho más separada con aquellos que creemos que son la oposición, que creemos que son nuestros adversarios y que son los culpables, no nos va a resolver, no nos va a ayudar, no nos va a hacer trascender nada. Podremos deponer este gobierno, sin embargo lo que sigue no va a ser mucho mejor. Y seguiremos viviendo en un ciclo interminable, casi infinito, de, de, de crisis, de conflictos, de pleitos. Toda este, esta matrix, esta socio-matrix está hecha para eso. Está hecha para que nosotros, las personas, la gente común y corriente, pues vivamos siempre en el miedo, en la confusión, vivamos siempre eh, eh, en el pleito. Y hay algo que destacar, hay algo que tener en cuenta. Todos somos responsables de la realidad en la que vivimos, todos. Venezuela es responsable de la realidad en la que vive, Argentina es responsable de la realidad en la que vive. México es responsable de la realidad en la que vive. Y todos los países de Latinoamérica son responsables de la realidad en la que viven. Y como decíamos, es bastante difícil, es bastante cruenta, pero eso ni más ni menos proyecta y refleja el estado interior en nosotros. Dice la gran obra, si los tronos se derrumban, tú eres rey. Si las hierofanías se tambalean, Tú eres sacerdote. Y para llegar a ese punto hay que abrazar nuestra polaridad negativa. Hay que hacernos uno en nosotros mismos y no seguir divididos y no seguir separados. Entonces, en términos prácticos, yo no estoy en contra de las movilizaciones que se están haciendo. He estado leyendo un poco, he estado escuchando información. Claro, desde lejos no se sabe exactamente todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando, pero sí más o menos nos mantenemos informados porque nos preocupa el pueblo venezolano y, y vemos que las movilizaciones dentro de todo han sido pacíficas y en ese sentido tienen derecho la gente a movilizarse de forma pacífica, ¿cómo no? Nosotros mismos hemos alentado ese tipo de movilizaciones, es una expresión, es un anhelo, es un deseo de conciliación, de paz, de amor. Si va orientado en ese sentido, bienvenido sea. Pero cuando detrás de esas movilizaciones, y yo sé que siempre hay grupos y siempre hay personas que buscan el pleito, que buscan eh, eh, el terror, que buscan el conflicto, entonces, sin ningún lugar a dudas, caemos en lo que eh, queremos evitar. ¿Y qué es lo que queremos evitar este tipo cantidad de muertos que creo que han ascendido hasta el momento unos 26 muertos ya un muerto es mucho 26 pues es tremendo y esperemos que no se sigan presentando este tipo de, de bajas porque no debe ni tiene que ser así así que más allá de las ideologías más allá de si somos socialistas o somos capitalistas de si somos eh, comunistas o si somos democráticos, más allá si somos chavistas o, o, o somos lo que seamos, más allá somos un pueblo hermano, la gente a nuestro alrededor, nuestros vecinos, es gente con la cual si logramos unificarnos podemos sacar adelante nuestro pueblo, podemos sacar adelante nuestra realidad, pero debe crecer en nosotros la compasión, el amor, debe de crecer en nosotros la tolerancia, eso es unificarnos, eso es abrazar nuestras sombras. Debemos de aceptar esta realidad en la que tenemos y buscar solución con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y eso es posible si hay voluntad. Claro que todos debemos y tenemos que ceder, pero si es en beneficio a un avance progresivo y a un avance positivo, entonces, bien vale la pena y es necesario. Entonces, basta de violencia, basta de prepotencia, basta de actos que denigran y corrompen la naturaleza del ser humano. Basta. Busquemos paz interior, busquemos reconciliación, irradiemos amor, inclusive a nuestros adversarios. Si salimos a hacer las manifestaciones, hagámoslo pero siempre en un tono eh, positivo, siempre en un tono eh, de afecto, de, de compasión, de conciliación. Si somos oficialistas y, y, y, y por supuesto queremos que este gobierno chavista o madurista continúe, pues no podemos prohibir que otra gente se manifieste, mostrémosle nosotros que estamos en el oficialismo que es posible vivir de una manera mejor. Hay que aceptar que aquellos que tienen el poder son los, mayor, los mayores responsables de la realidad en la que vivimos. Todos somos responsables, pero los que tenemos el poder, los que lo tienen, son los mayores responsables. Entonces los maduristas, los chavistas, muéstrenle al resto de su pueblo que son capaces, tienen la voluntad, tienen el afecto, el amor y, y por supuesto la hermandad, de salir adelante de esta situación de crisis. Y claro que en la oposición también hay muchos grupos que quieren provocar una escasez y quieren provocar aún más terror. Eso es verdad. Y que detrás de todo eso existen servicios de inteligencia y existen corporaciones y existen gobiernos extranjeros. Bueno, sí, claro que sí. Sin embargo... Cada pueblo, si se unifica, si apuesta al amor, si apuesta a la luz, puede, sal puede salir adelante, no importa la adversidad que se tenga. Ahora, dejemos de lado las ideologías, dejemos de lado los colores de las playeras, dejemos de lado esa grieta, ese abismo que comienza a profundizarse cada vez más, y no solo en Venezuela, también en Argentina y en toda Latinoamérica. Entonces amigos, para avanzar como civilización, como sociedad, hay que avanzar como ser humano. Busquen reconciliarse con su corazón, con su alma. Y recuerden el amor, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y, y la conciencia hará posible que todo milagro pueda manifestarse y plasmarse en nuestras vidas, en nuestro país y en nuestro mundo. Muchísimas gracias, hermanos. Un abrazo grande.